Señores, Héctor Acosta, el Torito, desmiente fuera citado por la procuraduría. Hay bobo. Bueno, hay bobo. El senador por la provincia, monseñor Noel Héctor Acosta, el Torito, calificó hoy como falsa la información que da cuenta de que fue citado por la procuraduría general de la República Dominicana por el caso Operación Falcon. Asimismo. Acosta negó que tenga vínculos laborables, sociales, ni políticos con Iván Paulino de Jesús vinculado al caso Falco, de quien me he distanciado desde 2007 cuando por un corto espacio funcionó como mi chofer. Espaldamos sin reservas todas las investigaciones que realice el Ministerio Público ya que no apoyamos, nunca hemos apoyado ni apoyaremos lo mal hecho, cada quien es responsable por sus hechos, expresó en un comunicado. El reconocido merenguero aprovechó para agradecer la preocupación y el apoyo recibido de todos los sectores familiares, colegas, compañeros, ciudadanos y amigos, expuso que como ciudadano y senador de Monseñor Noel, siempre respetuoso de la ley, transparente y responsable de mis actos, Aclara de manera pública el tema. Producto de las intercepciones telefónicas. El Ministerio Público detalla que hay una conversación en la que un integrante de la red de narcotráfico y lavado de activos hace mención del senador por la provincia, Monseñor Noel Héctor Acosta. El Torito. Señores, no fue citado sí, sí. hay mucha hay muchas cosas en las redes sociales del torito e incluso que él dice que iba a cerrar su iba a a sus redes sociales y que en pronto se iba a retirar entonces todo eso es falso todo eso no es el torito que lo está tuiteando supuestamente porque está saliendo en fuentes en fuentes oficiales por ejemplo yo veo aquí déjame buscar yo veo aquí muchas cosas de que ahí se va a retirar Dame a ver si sí, hubo mucha muchos dimes y directs del to, del torito entonces no entendemos, entonces, entonces la gente lo que se está es curando, aquí dice toracota cuando cuando menos lo piense un día me voy al Congreso a anunciar mi retiro, salió en una fuente oficial de, de, de, de, de noticias, dice. Entonces eso es mentira. Ese fue el comunicado que le, que le envió. Ahí está. O sea, ahí está, de, ¿no? Que la gente debe, debe orientarse primero. Sí, pero el problema es que hay fuentes oficiales que están subiendo noticias falsas entonces y entonces. Si, si son fuentes oficiales entonces como le creemos que va qué va a pasar entonces pues nosotros vamos a creer todo lo que pasa porque ya las fuentes oficiales que son para dar las noticias que son están subiendo cosas que no son eso así es que la gente lo que se está curando con el torito ahora así después, es, el así comment, es. después que él comentó en la vaina de, de, de, de, de, del COVID <risa> se asaría <se risa> tiene... el torito le dio la gente Dios para él Vamos entonces a, a leer un poquito aquí, muchachos, de ah. del comunicado que ayer publicó en su cuenta de Interan Y dice lo siguiente, debido a que varias personas nos han contactado preocupados porque supuestamente fui citado por la Procuraduría General de la República en la solicitud de medida de coerción relativa a la operación Falcón y por supuesto vínculo con uno de los mencionados. Como ciudadano y senador de la provincia Monseñor Noel, siempre respetuoso de la ley, transparente y responsable de mis actos. Debo aclarar públicamente lo siguiente, que es falso que haya sido citado o requerido por la autoridad de la Procuraduría General de la República. Por otro lado, tampoco tengo vínculos laborales, sociales ni políticos con el señor Iván Paulino de Jesús, de quien me he distanciado desde 2007, cuando por un corto espacio fungió como mi chofer, cuando el actual y de... Y de toda mi vida, Eduardo Acosta estuvo indispuesto por un breve periodo. Respaldamos sin reserva todas las investigaciones que realice el Ministerio Público. Ya que no apoyamos, nunca hemos apoyado ni apoyaremos lo mal hecho. Cada quien es responsable por sus hechos. Agradecemos su preocupación y apoyo que hemos recibido de todos los sectores, familiares, colegas, compañeros, ciudadanos y amigos. Héctor Acosta El Torito. Ahí está el comunicado de Héctor Acosta el Torito, donde le habla, le habla a su fanático, a la gente que lo siguen, que se preocupa verdad, por las cosas que, que pasan y que dicen en las redes sociales, y ya entendemos entonces lo que está pasando. Así que usted no crea mucho de lo que usted ve en las redes sociales, porque ya vemos. No, incluso esa que... página que sube dice que el torito se despidió por un tiempo en redes sociales. Eh, la gente le comentaba diciendo que aleluya, gloria a Dios, gran cosa. Eh, gracias a Dios, la verdad es que las oraciones se escuchan, o sea, que la gente bueno, está como que él quiere que salga de las redes sociales. El hey, Torito opina mucho en las redes sociales. Eh, Al eh, parecer, eh. porque la gente lo acaba demasiado. <coughs> Incluso hay gente diciendo de que que Alexandra en Bipi dijo de que hasta el Torito le escribe por 10. Sí, sí, sí, Eso lo hablamos y, ayer, ella lo, ella lo dijo ayer, que porque posiblemente sí. Él. Bueno. Ella un mensaje, de, de. y mandó los mensaje y dijo que por qué que no no los hackean con eso. Si y para qué te se viene a a a de entonces se si le escribe a la mujer esa. Hay que preguntar sí, to, to, Todo ese. empezó cuando el, el caso de del del Cove de General Méndez. Sí. Un hombre tan respetado, hermano, oye, que ha hecho un trabajo intachable, Excelente, entonces Sí. Cuando él le puso di que, que lo, lo respetamos, qué sé yo qué, pero esta vez la marcó. No, puso un huevo y todo rito rito, rito. Ay, sí. Ahí vino. Y ahí está en el ojo del huracán. Ahí ¿verdad? vino Daniel Luciano y le dijo, él no ha hecho nada. Malo es que usted. Le tira a las esposas. Ajenas, eh, eh, la como lo ya le tiran a, a, aquí a la niña. <risa> <risa> eh, eh, exactamente. Mm. <risa> eh, no, es fuego que estoy botando, eso no que dique. No, no, hay camarógrafo, no, pero yo creo que lo tramoya, lo tienen bloqueado ya. <risa> los sonidistas piden clases, los soniditas para estar aquí. Bueno. <risa> bueno, señores, ¿no? <risa> <risa> evítate un problema. <risa> <risa> eh, eh, evítate un problema.